Hola gente y bienvenidos a un nuevo episodio sobre Flutter. Hola bienvenidos nuevamente a un nuevo episodio en este canal. En el día de hoy vamos a estar haciendo algo un poquito diferente a lo que venimos haciendo semana tras semana y vamos a analizar un poco Jetpack Compose, que es un nuevo toolkit de herramientas que liberó Google en la Google I.O. de este año y hace muy poquitos días nos dio la posibilidad de empezar a utilizarlo de manera simple, que tiene mucho que ver con Flutter y es por eso que lo vamos a andar analizando hoy para ver qué es lo que nos ofrece. Compose es una alternativa para hacer el diseño de las interfaces nativas de Android, que está fuertemente inspirada en lo que son las interfaces declarativas o reactivas del estilo de Flutter o de React Native. En este caso los widgets en vez de escribirlos en Dart lo que se hace es utilizando funciones de Kotlin que es el lenguaje que utiliza actualmente Android como el recomendado por sobre Java nos permite generar funciones que se pueden componer o combinar entre sí para ir declarando nuestra interfaz del mismo modo que nosotros declaramos en Flutter, por ejemplo, el árbol de Widget. Desde siempre, para hacer una, la interfaz visual de Android, siempre tuvimos que trabajar en XML. Ese XML tenía una, un preview en el Android Studio, pero no dejaba de ser un lenguaje por ahí incómodo para hacer declaraciones de las interfaces y de las interacciones. Y es por eso que Google, con la experiencia de Flutter y de otros frameworks, empezó a trabajar en esta herramienta. La estuve probando esta última semana. La verdad, el avance que han hecho es grandioso. Venir del mundo Flutter es una ventaja en cierta forma porque nos permite utilizar el mismo modelo mental con el que ya venimos acostumbrados. Por lo tanto, podemos intuir algunas cosas sin tener que indagar muy fuertemente en la documentación. Dicho esto, para poder utilizarlo, lo primero que tenemos que hacer es venir a la página de Android Studio y descargar la versión Preview, esta url se la voy a dejar en la descripción y esto es porque todos los features que vamos a utilizar están solamente en lo que es el Canary Channel que es un Android Studio experimental, es decir que está en desarrollo, es decir que se puede colgar es decir que podemos tener un montón de problemas no es recomendado todavía esto para producción pero sí ya podemos empezar a trabajar, lo que tenemos que descargar nosotros es la versión 4.0 Canary 1 al momento de hacer este video. Cualquier versión 4.0 o superior en el futuro debería servir también. Así que la descargamos y la instalamos en nuestro sistema operativo. Cabe destacar que las versiones Preview se pueden instalar en paralelo con cualquier otra versión de Android Studio. Por lo tanto, podemos tener los dos. Si alguno de ustedes, al igual que yo, programa en su día a día en Android Studio y no quiere, y no quiere perder esa habilidad porque la usa para trabajar, Instalar el Preview Release no genera ningún problema. Tal es así que el iconito es de color amarillo en lugar de verde para que no nos confundamos y podamos trabajar tranquilos en el Android Studio correcto según la necesidad del momento. Una vez instalado, abrimos nuestro Android Studio 4.0 y podemos empezar a utilizar el Wizard para empezar un nuevo proyecto. Además de los elementos básicos que ya teníamos antes para iniciar una aplicación con diferentes componentes preinstalados, tenemos uno nuevo que se llama Empty Compose Activity, que nuevamente es un preview porque todavía está en desarrollo y lo que nos permite es generar un proyecto donde empezar a utilizar Compose de manera simple. Simplemente le damos Next, le dejamos el nombre que agarramos a nuestra aplicación, eso lo podemos setear. ¿Cuál es la versión mínima de Android que queremos soportar? Cabe destacar que Compose está solamente para Android. Nos vamos a hacer aplicaciones multiplataforma. Acá solamente para Android. Le damos Finish y luego de unos momentos tenemos nuestro ID corriendo y tenemos que hacer algunos updates de las librerías. Me estuvo pasando que lo primero que me aparece es este error de que la, la, el caché de Gradles está roto. Eso yo lo solucioné cambiando la versión del Gradle Wrapper de proper Properties y bajando a la versión 5.6.0, perdón era 5.6.2 no 5.6.0, ahí termina de ejecutar correctamente y ya tenemos nuestro primer proyecto corriendo, vamos a cambiar algunas settings para que sea más cómodo para ustedes, vamos a cambiar la foto a 18 puntos para que se vea mejor. Estoy manteniendo el team blanco porque me gusta darme cuenta que comparación del otro editor que uso que uso el team oscuro y si los tengo abiertos y si no quiero confundirme por eso no, no toco mucho el team default y acá ya tenemos nuestra primera aplicación lo que tenemos es una clase que es una activity que en su método onCreate está llamando a este método content el content es un método que nos permite en android setear cuál es el layout que queremos utilizar en nuestra activity cuál es el que se va a mostrar cómo se va a dibujar la ventana y en este caso, que es lo nuevo, está pasándole una función, esto en Kotlin es una función anónima, que sería lo mismo que hacer la llamada con paréntesis, pero en Kotlin cuando el último argumento es una función, se pueden omitir los paréntesis, de hecho la recomendación que me hace por defecto es mover la lambda o la función anónima afuera de los paréntesis, que le da una legibilidad un poquito más linda. Este set content está llamando una función que se llama Material Team, que si vamos a inspeccionar el código, podemos ver su documentación y cuáles son sus parámetros. Y acá empieza algo muy similar a lo que tenemos en Flutter, es que en Compose podemos ver el código fuente y cómo está implementado. Por lo tanto, podemos ir aprendiendo del código a medida que lo, a medida que lo vamos conociendo. Acá podemos pasarle cuáles son los colores y las tipografías, por ejemplo y después recibe Children, que es una función de compsables es decir, una función de cosas que se pueden componer. Todas las funciones que se utilizan en Jetpack Compose tienen esta anotación para que el compilador sepa cómo manejarlos, ya que atrás de escena este, este framework hace un montón de cosas generando códigos. Les voy a dejar un link en la descripción donde explique de una charla de hace unos días en la Android Dev Summit donde explicaron cómo funciona el compilador para el que quiera saber un poco más y este material team adentro llama a otra función que llama greeting que le pasa el nombre Android y está definida acá más abajo como una función tiene la anotación a decir que esto se puede componer como un elemento de una UI recibe un string y adentro llama a un widget o a un composable de tipo text que nuevamente lo podemos inspeccionar y acá vemos que podemos pasarle un string, un modificador. Estos modificadores habría que ver qué tipos hay. No estoy muy seguro qué hace. Tiene un estilo de texto. El, etilo, el estilo de texto puede ser el color, el tipo de fuente, si es negrita, si es itálica, de qué familia es la tipografía que queremos usar, cuál es la separación de texto, todos los parámetros que podemos setear en un texto. Una sombra. Decoration, para, supongo que es para por si está subrayado o no, sí, es si está subrayada, si está tachada tenemos todos los estilos que podríamos setear en un texto. Y hasta ahí es más o menos lo que tenemos en Android y además, y además Jetpack agrega otra Notation muy útil que se llama Preview, donde nosotros podemos generar una función que utilice esto es Composable y cuando nosotros damos Build al Refresh, luego de que compilamos, nos aparece acá el Preview, una vista previa de lo, del resultado de evaluar este Composable, que si ven sería lo mismo que tenemos acá. Y de esta manera podemos ver en Preview qué es lo que estamos componiendo antes incluso de ejecutarlo en el emulador. Simple, simplemente con compilarlo vemos el Preview, lo cual es muy útil ya que los tiempos de compilación son muy diferentes entre lo que es, estamos acostumbrados en Flutter, de que salvamos y ya vemos en el device los cambios. Acá son un poco más lentos, entonces este preview nos permite hacer un ciclo de desarrollo más rápido para ir acomodando nuestro widget y luego cuando estamos seguros recién ahí podemos probarlo como se ve en toda la aplicación con toda la funcionalidad. Lo interesante es que estos previews pueden tener por ejemplo un nombre y podemos tener varios previews del mismo elemento por ejemplo yo puedo copiarme todo este preview y podemos hacer un preview con un texto largo y cuando hacemos build and refresh vean que acá ya me preparó el preview como para tener el texto y ahí ya vemos los dos previews y si los cliqueamos, podemos pararnos sobre el preview correcto para analizar cuál es y esto lo podemos hacer para cualquier cosa que sea Composable. Bueno, lo que vamos a hacer, vamos a borrar este ejemplito que viene por defecto y lo que vamos a tratar de lograr es hacer la misma aplicación que está en Flutter cuando creamos un proyecto, que es la, la aplicación que cuando apretamos el botón más se incrementa un contador que tiene esta aplicación. Entonces vamos a llamar a un Composable que se llame Flutter Clone y esto lo vamos a crear acá como Composable. Aparte de generar nuestro clon, vamos a crear nuestro preview para ver si podemos ir viendo qué es lo que estamos generando a medida que vamos salvando y utilizando nuestros Composables. Y ya tenemos nuestra aplicación en blanco. Para esta aplicación vamos a querer agregar una barra arriba, para eso tenemos la top bar. Esta top bar tiene un title. Puede tener acciones que en este caso no las va a tener y puede tener hijos que en este caso tampoco los va a tener. Hacemos un build y ahí tenemos nuestra application bar que en este caso el color default es el de violeta. Eso, no sé si tiene que ver con el material colors este que están asignando. Aparentemente el color de efecto es este color. Que si lo googleamos, efectivamente ese es el color por defecto de las aplicaciones con ese material team que estamos utilizando. Ahora debajo de este widget queremos poner un texto que diga clicker 0 times como que presionamos cero veces el botón. Si le damos un Build and Refresh, vemos que acá el clicked Zero Times está en cualquier lugar. Eso es porque por defecto no tenemos ninguna forma de acomodar los ítems. No hay como un Layout Manager. Todo va anclado arriba a la izquierda. Por lo tanto, queremos ocupar esto en una columna. Para eso tenemos un objeto de tipo columna. Y dentro de esta columna podemos agregar los compost que queremos acomodar en columna. Ahora, si hacemos lo mismo, vemos que obtenemos uno abajo del otro. Esta columna tiene propiedades. Por ejemplo, podemos decirle que en el main axis, ¿sí? main axis es lo mismo, una columna es vertical, por lo tanto, el main axis es el vertical. Y le podemos decir que el main axis size de qué tipo, es de tipo layout size. Sí, algunos tipos no son exactamente igual a lo que estamos acostumbrados en Flutter, pero son conceptos similares. Quiero que lo expanda. Hacemos un build refresh y ahí vemos cómo se expande al tamaño de lo que sería un teléfono. La application bar, como tiene una, un alto fijo, queda arriba y el resto del espacio estaría vacío. Yo voy a querer centrar el texto de alguna forma y vamos a ver si existe un center, que efectivamente existe. Lo vamos a meter adentro de un center y vamos a ver cómo queda. Ahí me centró el texto horizontalmente, pero no verticalmente. Seguramente eso es porque este center no quiere utilizar el 100% del ancho, del alto, perdón. Vamos a preocuparnos por el centrado vertical después, vamos a ir avanzando para lograr algún resultado útil. Luego lo que necesitamos es un float action button y este botón queremos decirle que tiene vamos a ponerle un texto por ahora que sea el carácter más este texto ah, es un string, no es un widget reveliamos, ahí tenemos nuestro botón pero en realidad lo tenemos en otra posición y lo que nos faltaría para este botón es ubicarlo donde nosotros queremos no encontré mucho sobre cómo armar layout de manera cómoda me parece que todavía está un poco verde nos falta, me parece, un scaffold como tiene Flutter para acomodar cosas típicas. Pero nuevamente no nos estaría interesando mucho lo que la parte del layout. Vamos a seguir avanzando. Y a este botón queremos ver cuando lo cliquean. Tiene un on-click que podemos definirle. Y este on-click recibe una función. Que ahora vamos a ver qué es lo que queremos hacer. Hasta ahí tenemos armada nuestra interfaz. Vamos a traer el emulador y ejecutar esta aplicación en un dispositivo Android para ver cómo estaría quedando. Lo primero que vemos es que tenemos dos action bar. Eso es si venimos al manifest de la aplicación y buscamos el team. Vemos que estamos utilizando un team que tiene action bar. Simplemente Podemos cambiar que no queremos action bar y reiniciar la aplicación. Con eso nos sacamos de encima el tema de la action bar que teníamos de más. Si clicamos el botón vemos que hace un pequeño ripple que cambia de color. Por lo tanto es cliqueable. Un concepto que introduce nuevo en lo que es Android es el concepto de estados. Por lo tanto yo puedo declarar acá un estado que va a tener... Un estado que va a ser local a este Compose y este State lo voy a inicializar con un concepto que se llama Effects. Effects son cosas que tienen efecto sobre nuestra aplicación, como leer una imagen, por ejemplo. En este caso, State, pueden ver que devuelve un Effect de tipo State. Y acá voy a decir, por ejemplo, que mi value es 0. Este signo más es un operador especial que sobrecarga a la gente de Compose para indicar que lo que sigue es un efecto. No quiero entrar en mucho detalle porque aparentemente esto puede cambiar en el futuro, pero con esto lo que estamos haciendo es crear que myState es un estado que tiene un valor inicial de 0. Lo que me permite eso es, dentro de mi función composable, es utilizar ese myState para leer cuál es el valor que tiene actualmente. ¿Sí? Y de esa manera poder cambiar este valor cuando lo necesitemos por ejemplo en el on-click hacer que el value se incremente en 1 de esa manera automáticamente este myState está bindiado está entrelazado con nuestro widget y cuando este value cambie composer Compose vas a ver automáticamente que tiene que redibujar esta parte del árbol porque parte de su estado interno cambió. Vamos a correrlo en el dispositivo. Ahora sí, a medida que yo hago clic, vean cómo va cambiando mi contador de clics de manera muy simple. Vean que es muy similar a Flutter. Y tenemos un estado local a este Flutter Clone. Eso cabe destacarlo. Que no puedo acceder a este myState desde afuera en principio. Investigo un poquito más leyendo la documentación, varios ejemplos. Encontré que hay otro tipo de columna, que es la flex column, que aparentemente hace que, que podamos definir bloques flexibles e inflexibles. Por lo tanto, vamos a empezar con eso. Entonces vamos a decir que tenemos un bloque inflexible donde agregamos la top bar. Luego vamos a ir con un bloque flexible que tenga un ocupe al 100%, o sea, uno va a ser el único flexible, así que el número de ahí no importa. Y ahí vamos a poner nuestro texto y por último vamos a poner otro bloque inflexible en donde vamos a poner nuestro action button refrescamos y ahora sí tenemos nuestra barra arriba, nuestro botón abajo y nuestro botón click. Lo único que nos está faltando acá es tomar un align y poner nuestro botón ahí adentro y en este align vamos a definir que queremos que sea center and right refrescamos el preview ahí tenemos nuestro botón a la derecha lo cual está perfecto aunque no es la posición correcta para un action button por lo tanto podríamos meter algún tipo de padding y en este padding recibe Edge Inset y este Edge Inset tiene propiedades Left Top Right Bottom, podríamos decir que queremos a la derecha 16 dp y en el bottom 16 dp también, este dp hay que importarlo y vamos a probar ahora, ahí queda un poquito mejor. Vamos a correrlo en el dispositivo y ahora sí, esto se parece un poco a lo que sea a lo que es la aplicación por defecto de Flutter y que cuando vamos cliqueando incrementa el contador. Nuevamente, la cantidad de código que tuvimos que escribir no fue exagerada y la verdad que queda algo que en principio se puede leer. Recuerden que esto es un preview, recuerden que esto puede cambiar en el futuro y seguramente van a salir herramientas para hacer algunas cosas más fáciles. Creo que armar el layout con este flex column es terrible. No encontré cómo hacerlo de otra forma. Si alguien estuvo jugando con Compose y nos quiere dejar algún comentario, va a ser más bien, más que bienvenido. Así que bueno, gente, eso va a ser todo por hoy. Espero que les haya gustado ver algo diferente de vez en cuando. Si tienen ganas de aprender más sobre Android, me pueden dejar comentarios y podemos hacer de vez en cuando un capítulo sobre Android nativo y algunas de las herramientas que se utilizan en esta plataforma para trabajar. Sin nada más que agregar, no se olviden de suscribirse, darle like y activen la campanita así se enteran cada vez que saco un video. Nos vemos la semana que viene.